Donde uno pone la plata pone la prioridad. Y acá, la verdad, que no prestar atención a la investigación del desarrollo de la ciencia y tecnología y a la energía a solucionar el problema de la red, en no tener en cuenta hacia dónde va y qué necesita el correntino, ¿cómo vamos a romper esa lógica si no empezamos a invertir donde es un intergrupo? Díganme, ¿qué provincia podemos construir si la publicidad oficial. El debe ser más importante que invertir en investigación, en, en, en, en, en, en, en desarrollo, empezar en, en el futuro. Desde el comerciante que tiene una heladería hasta la carpintería y el aserradero que se quiere instalar, se llega a un consenso que el gran valor aquí del desarrollo de esta provincia es la arpega. La cantidad de pymes, de aserraderos, de carpinterías, de herrerías, de cuchillerías, que no terminan de despegar porque ustedes no solucionan la despegue, es apagar. Sin embargo, ¿cuánto del presupuesto es para obras energéticas? Solo que el 1,6. Le demos más atención a la despegue. Escuchemos a los pibes que están programando, que están mirando a la está pidiendo que la de en una provincia donde tenemos solamente a nivel provincial más de mil empleados públicos, La política salarial es central en nuestro. Según el presupuesto anterior, el 50% del excedente, señor el 50% del excedente que ustedes agregaron en el anterior presupuesto debía ser destinado a salarios. El importante cruz que la gestión del de gobierno tiene que anunciar para cumplir con esa ley, debería ser de 270 mil pesos. El salario es la remuneración por esfuerzo, no una larga de gobernante de turno por más votos que haya sacado. El empleado público sabe que va a seguir siendo rey, de cuántos plus quiera dar el gobernador. Y en el fondo, cada madre de cada provincia nos está pidiendo que le demos la. de transparencia y además con prioridades totalmente descontextualizadas en lo que necesita el sector productivo, privado e industrial de la provincia, lo único que hace es frustrar esa iniciativa de la madre que al año están viendo cómo se sube un el colectivo y se va a probar suerte porque la provincia nos supo, nos piso, nos pudo escuchar.